Tenemos poder, tenemos poder, poder, en el nombre de Jesús tenemos poder, tenemos poder, tenemos poder en el nombre de Jesús. Satanás vive acechando porque está desesperado, Satanás vive acechando porque está desesperado. Él sabe que el Dios del cielo a todo poder nada. Él sabe que el Dios del cielo a todo poder lo ha dado. Tenemos poder, tenemos poder. Está haciendo muecas, mi hermano está Satanás está haciendo mueca mi hermano está asustado. Él sabe que el Dios se cielo a todo poder no Él sabe que el Dios se cielo a todo poder no Tenemos poder, tenemos poder, tenemos poder. En el nombre de Jesús tenemos poder, tenemos poder, tenemos poder. En el nombre de Jesús, en la cruz murió y resucitó. En la cruz murió y resucitó. Satanás no pudo con Hijo de Dios, satana no puede con los hijos de Dios, tenemos poder, tenemos poder, tenemos poder en el nombre de Jesús, tenemos poder, tenemos poder, tenemos poder en el nombre de Jesús. No le temo a nada porque estoy con él, yo no le temo a nada porque estoy con él, Jesús siempre me guarda, me da de su poder, Jesús siempre me guarda, conmigo siempre fiel, tenemos poder. ¡Tenemos poder en el nombre de Jesús!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 Eso siempre me guarda, conmigo siempre fiel. En el poder.